En este video vas a aprender a reparar el bloqueo del modo de recuperación de un iPhone 12 Pero primero tendrás que descargar e instalar nuestro programa Rayboot Una vez hecho esto, lo abrimos, nos solicitará que conectemos nuestro iPhone a la computadora mediante un cable USB Una vez conectado elegimos la última opción, reparar sistema operativo Le damos nuevamente a reparar, luego a descargar y por último en reparar ahora en este momento el programa comenzará a funcionar, este proceso demorará unos minutos, debes tener en cuenta que durante este tiempo no podrás desconectar tu teléfono por ningún motivo. En este video se adelantó el tiempo de recuperación, sin embargo suele demorar aproximadamente 10 minutos. Cuando veamos esta ventana significa que nuestro iPhone ya ha sido reparado, simplemente esperamos un momento y el teléfono encenderá con normalidad.